Buenas, en este video les voy a enseñar a cómo enviar datos con PHP con el método POST y el método JET y les explicaré cuál es el más usado por los desarrolladores actualmente y por qué. ¿Okay? En este caso, vamos a crear un formulario y vamos a principalmente no vamos a utilizar ninguna base de datos, solamente vamos a utilizar estos métodos para obtener y mostrar datos en otro documento de PHP. En este caso eh, lo vamos a hacer de una manera rápida y voy a, a hacer algo aquí que es eh, no lo voy a hacer dentro de la carpeta vamos a hacerlo acá entonces vamos a hacer un index.html y voy a crear un html 5 acá de la forma eh, vamos a crear un formulario y vamos a crear tres inputs que serían el nombre, la edad y eh, el nombre, el apellido y la edad. Ok, entonces vamos a hacerlo de esta forma: <coughs> vamos a crear tres y vamos a, a, a decir con un placeholder. Esto es algo básico de HTML: digite su nombre, igual en digite su apellido. Y por acá hacemos un placeholder diciendo digite su edad. En este caso vamos a validar que solamente sea números, por lo cual vamos a decir number en, en lo que es edad. Vamos a declarar eh, algo, principalmente que es un formulario. La acción es el, donde van a ser dirigidos los datos. Y hay una opción, o un, un, eh, el código para enviar los datos sería el método. Aquí te dice con Jet o con Post. Entonces en este caso voy a enviarlo primero con Post y <coughs> eh, en este caso Post va a tomar todo lo que es el form y todo lo que son los datos que están dentro y los va a enviar de una manera encriptada a, a otro formulario en donde lo vamos a enviar. A lo contrario de Jet que te va te va a permitir hacer lo mismo pero de una manera más eh, resumida porque te permite un máximo de, de envíos de caracteres un máximo post no te te dice cuánto es el máximo de envíos de caracteres y jet te va a mostrar en la parte del link eh, los datos eh, los datos van a ser públicos como tal eh, en este caso no se recomienda cuando se maneja con contraseñas o datos eh, sensibles por eso el método más usado es el método post que es el, el que encripta los datos y los envía de una manera eh, eh, que no es visible al, al usuario para evitar hacker o spammers que sabemos que con eso eh, contamos en el mundo real en este caso tenemos un formulario y voy a, a, a este es mi formulario voy a activar un momento esto no se nos olvide activar el, el apache y el mysql <coughs> y voy a entrar a la carpeta que tenemos que es php 7 desde cero y en este caso tengo un formulario y voy a colocar un botón un botón que me diga enviar datos en este caso no, no, no estoy diseñando nada eh, por lo que no me dedico al estilo como si y voy a decir eh, <coughs> que el tipo de este botón es submit o el tipo enviar está dentro del formulario y va a enviar todos los datos que están dentro esa es la, el, el, la acción para que el post se active y pueda enviar los datos para manejar los inputs o los datos que están dentro de estos inputs debemos colocar un name eh, a cada a cada a cada input y vamos a decirle name como nombre apellido y este name como edad ¿ok? estos son los name por lo cual vamos a identificar el valor que trae cada input en este caso la acción sería recibir.php en este caso voy a declarar enseguida el, el, el php y voy a decir recibir.php vamos a ir haciendo acá un momento el php, vamos a dejarlo por ahora así y vamos a hacerlo de esta forma en este caso la acción es recibir.php y vamos a actualizar y vamos a decir enviar datos y mire que nos va a la opción recibir php se nos va al archivo recibir.php en este caso no tenemos nada quiero hacerlo de manera didáctica decir eh, aquí recibo los datos ok aquí recibo los datos sería eh, continuar y aquí dice aquí recibo los datos volvemos a nuestro formulario eh, que es para digitar nuestro nombre, apellido y edad y enviar los datos y vamos a recibir los datos de esta forma. En este caso este es el código más sencillo para practicar con el método GET y el POST para envío de datos. Eh, este código lo voy a dejar en la descripción del video. Pueden eh, tener acceso cuando quieran a la descripción al código y voy a decir eh, que en php, vamos a, a, a comenzar, esto es muy fácil y muy sencillo y quiero que me presten mucha atención voy a declarar una variable nombre, una variable apellido y una variable edad que me van a recibir lo que traigo del documento donde estoy haciendo el envío y voy a hacerlo con la variable, esto es por defecto en php post para recibir con el método post y voy a decir lo que trae la etiqueta nombre ok De lo, eh, en apellido voy a hacer lo mismo con post y voy a decir lo que trae la etiqueta apellido en este caso lo que estamos recibiendo es esto que le hicimos aquí con el name nombre apellido y edad y va a recibir los valores que tiene cada cada input en este caso aquí voy a decir eh, post voy a recibir lo que es edad y en este caso vamos a hacer eh, un hecho un eco para decir eh, bienvenido bienvenido y vamos a hacer acá un momento con nombre vamos a hacer un salto de línea que sabemos que lo podemos hacer de esta forma o también podemos hacer un un hr para un, una, un, un lineado despaciado de y vamos a hacer también eh, nombre y vamos a decir su edad es vamos a imprimir la edad de la persona eh, hacemos lo mismo que hicimos de este lado y vamos a decir eh, vamos a imprimir nuestro nombre y nuestro y nuestro apellido de esta forma, con un espacio, eh, vamos a imprimir apellido de esta forma y vamos a actualizar de esta forma. Vamos a decir, y aquí me dice actualizar. Volvemos al menú y vamos a decir, por ejemplo, codinámico oficial. Vamos a enviar los datos y me va a decir codinámico. Bienvenido codinámico oficial, ciudad de 21. De esta manera recibo los datos. Pero sí como los recibimos con JET, está bien, está bien. Lo estamos recibiendo con POST. Entonces, de la misma manera, para recibirlos con JET, solamente cambiaríamos esta opción que es método, el método del cual vamos a enviar, que es el JET. Y van a notar la diferencia. Quiero que sean muy, eh, muy observadores al, al, al, al ver esto, lo que va a pasar en este caso lo voy a colocar con jet de esta forma y va a pasar lo mismo pero quiero que sean observadores en lo que va a pasar y vamos a colocar mario montero 21 aquí dice lo mismo bienvenido mario montero Ciudad es 21 pero hay una hay un, un pequeño detalle que es que aquí me dice la, el, el nombre de la variable que es nombre y el dato que trae, el apellido y el dato que trae, el, el, la variable edad y el dato que trae, pero ya de, depende de ustedes si ustedes quieren que eh, cuando eh, desplieguen el software eh, a medida de un proyecto general quieren que se vean los datos aquí en el link o quieren ser que, que se lo encripte y no se vea absolutamente nada. Hay una desventaja en Jet, como se lo dije, que es permite un número máximo de caracteres, de envío de caracteres. Y en Post no tienes esa desventaja, porque puedes enviar el, eh, cualquier eh, tamaño de caracteres que, que quieras y no va a haber ningún problema. Y Post no te lo va a colocar de, de este modo eh, en este caso. Eh, si nosotros eh, manejáramos contraseñas, diríamos Mario Montero digamos que la edad sería una contraseña yo diría mi contraseña es codinámico vamos a decir que mi contraseña es eh, bueno es como es numérico vamos a decir eh, 09876543 vamos a enviar nuestros datos y en este caso estaría visible mi contraseña para un spammer o un hacker eh, para, al, al añadir un script malicioso podrías podría obtener eh, eh, los datos y no creo que sea lo más eh, correcto. Entonces, eh, para mí, lo más utilizado y lo que más se utiliza es el método POST. Por lo cual, eh, quiero que eh, practiquen y les voy a dejar el código para que practiquen con el método JET y el método POST con más atributos. Y eh, les voy a dejar el código en la descripción del video. Y espero estén atentos a los, de a los videos que vienen. Suscríbanse al canal y compartan el contenido.